Hola gente de youtube estamos haciendo un nuevo video para el canal y en este video estamos jugando pixel strike 3d es una, una combinación entre minecraft y counter strike global offensive pero bueno juguemos las partidas y esperemos, espero que les guste este juego y si quieren más videos de pixel strike 3d comenten y denle like a este video y que estamos a, y da, suscríbanse también porque también vamos a llegar a los 100 subs y pues bueno empecemos con las partidas te cogí un. Uy, la madre está disparando. Ok, básicamente cogí un dech... Un Dech más Espérame que le bajo los señores al juego. Que los tengo realtos. A madre. Ya. Bueno. Como les decía. ¡Uy! ¡La madre! ¡La madre! guacho, ah, me mataron, pero lo matará a él también Pero bueno, como les decía Está súper bueno el juego Tiene nada nada Bueno, es que no me dejan comentar, pero Bueno, básicamente lo, el juego lo considero muy bueno Tiene gráficos muy buenos Y sí, los que, los que lo quieran descargar Está por Steam, básicamente Pues Steam, el El Pixel Star bueno, Oye, la la madre, me matan de una, que pex Me voy a poner. Me, voy a... me puse ahora su fusil. Su fusil. Guacho, ¿dónde están los tipos? Ah. Guacho, me llevo? Nada, yo voy a que cuántas llevo. voy a el tercer puesto. Llevo una kill, guacho, ¿qué hago? nada es que. Se roban las kill pero a ah, madre. Toma, muere, el maldito. Por matarme antes. Vení, vení, vení. Guachín, vení, vengan, vengan, vengan. Nah. Imposible. A ah, madre. Es un juego para PC de pocos requisitos, así que van a poder jugarlo en cualquier PC básicamente. A ah, la madre, me matan a cada rato los hijos de mí. Bro, me hacen papa, cómo me dan tanto daño que haga. Motite. Nah, es que me roba las kills. Mira, ya me robaron dos kills. La madre. Y va a estos tipos son buenísimos. Bueno, gente, estamos en la segunda partida y... Uy, la madre. Oh, lo malo que gana este juego. Nada, me roba las kill. módite ganarlo voy a ganarlo Una kill. ¡Ah, ¡Ah! ¡Muérete! No, la madre! nada me venía un 2 con el sniper, no. Es que lo que tienen en el sniper te quita mucho daño. Muérete, Spiderman, módite muéchate, muodita. Tú eres mi kill. Toma, muérete. ¡Guacho! O sea si tú tienes sniper en este juego ganas todo, pero te en la mayoría de kills a ver vayamos va a este, vayamos a este no no no no no no sabes que me voy a cambiar al sniper con el sniper soy malísimo Ay, Dios, oh, malísimo. Nah, es que. Soy malísimo, bro. Nah, es que me roban la kill, guacho. Yo quería robarme la kill, hijo de. ¡Toma! A ver. Ay, no, no le alcanzó a dar ni una. Nah, no le cancelado al Spider-Man ese que me mató. igual, anyway, nah. Me mataron a dar ese. Uy, me asusté calda. ¡No! ¡Pero ¡Guacho, cómo! Nah, yo pensaba que tenía sniper. Lo malo es que en este juego no se puede agachar. ¡Pum! ¡Oh! ¡Toma la guacho! Vení, vení, vení No me asusté calda ¡La madre! Me viene otro Morite ¿Cuántas kills llevo? Ay, no, abrí el steam ¿A cuántos kills llevo? me nah, llevo 5 kills Y los demás tienen como 12 Morite ¡Mor ¡Oh! ¡Toma la! kill! Soy buenísimo, guacho Soy buenísimo con el... el sniper soy buenísimo, guacho, soy buenísimo. Me tienen que poner el mejor jugando a este juego. Ajá. La madre. No me roban la kill, hijo de. Put... Guacho, yo pensaba que. Ah. Nah. Nah, no, nah, nah. Imposible. ¡La madre, pero ¡Guacho, déjame tranquilo! ¡No me vienen dos! ¡Nah! ¿Sabes qué? Ya me, de... ya me aburrí el sniper Me voy a poner el subfusil ah. Me pegaron vida, guacho. Me quitaron vida ¡No se roben mi kill! ¡No te roben mi kill! ¡Te dije! No, es que me vienen todos Cuando te vienen todos es imposible ¡Tengo uno de vida, guacho! ¡Tengo uno de vida! ¡Tengo uno de vida! ¡Oh! ¡Ah, ¡Me robaste la kill! Guacho robando mi kill, ¿te gusta eh? Nah A ese tipo le gusta robar kill, parece ¿eh? Pero man. Pero man, nah Bueno Gigi y... Bueno gente, estamos en la tercera partida ¿eh? Y una más y ya terminamos el video pero bueno, este juego está buenísimo, la verdad Les juro Los gráficos, buenísimos Molite, guacho Vení Vení Molite Ah, estoy robando mi kill. Ya no estoy vendiendo ese... No, no, me quedé sin balas Me quedé sin balas Me quedé sin balas Nah, wey, no, no tenía balas ¿Qué querías <risa> que Jaja, te robé la kill, doble kill Te mueve, te mueve, te mueve, te te lo mereces, te lo mereces, te lo mereces Bueno Uh buenardo No, tengo que recargar Toma, muérete Soy buenísimo, güey. ¡No! No, guacho, se me cayó el teclado. Guacho, se me había caído el teclado, ¿no? Se me cayó el teclado, joder, no. No, es que mira esta pistolita como dispara. ¡No! Nah, esta, esta pistolita dispara como los. Se un robakills. Ah, guacho. Ese Mateus está robándose todas las kills y todo Bueno, ¿qué onda? Venja, venja, venja ¿Buenardo? ¡DOU! ¡TOMA! ¡TRIPLE KILL! ¡TRIPLE KILL! ¡DOU! ¡Buenardo! ¡TRIPLE KILL! No tengo ni balas. Lo doy yo. Estaba a fe, fecar el mensaje. a bien, muy bien. No, guacho, no, guacho. No, guacho. No me mientes, no me mientes. No, guacho. No, voy a entrar puesto, Voy a entrar y no me di cuenta. Dos weinando. Bueno, no. no, maldito Spider-Man. No mates a Capitán América, capitán... maldito Spider-Man, muere. ¡Maldé! Molte... ¡Nada! ¡Me lo maté! ¡Sí, me lo maté! ¡Lo matamos al mismo tiempo, lol! No, guacho, el Benja no me roba ni kills. El... el Benja no me roba kills a mí. El Benja ese no me roba ni... Ninguna kill. ¡No! Segundo, segundo, segundo! ¡Uy, segundo puesto! Segundo lugar. Nada, no, nah, no, nah, no, nah, no! Nah. No inventes, no inventes. En mentes Madre. Morita, morita, morita, morita, morita, morita, La guacha. No. ah me mató el Benja. La guacha. Muévete, Benja, muévete, muévete. Voy segundo puesto. Voy segundo puesto. Nah. Bueno, Gigi, quedó segundo puesto, eh. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video. Sin nada más que decir, espero que les haya gustado este video de Pixel Strike 3D. Ustedes, como les quieran decir. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse en el like para más videos de Pixel Strike 3D. Y pues bueno, sin nada más que decir, yo me voy gente. ¡Adiós!